¿Usted cree que se da vuelta en octubre? Y la esperanza es lo último, que se pierde. Yo creo que sí. Hay mucha gente que no votó. ¿Qué cree que puede cambiar? Tal vez hay gente que lo castigó en la PASO y ahora no se da cuenta ante qué se enfrenta y vuelve a pensarlo mejor. ¿Y por qué alguien que en su momento votó a Macri ahora habría votado a Alberto Fernández? Bueno, no sé. Realmente también están las otras fuerzas. Uh -huh como expertos que pueden sumar 3, 3, 3, que, 3 puntos que pierdan ellos más 3 puntos que ganemos nosotros más otras fuerzas y ¿Y es es la cuán posible cincuenta 90%, ciento noventa tanto no no me arriesgo tanto no me quieres arriesgo. preguntar ¿por qué? qué piensa que y qué piensa que puede cambiar en octubre y que macri puede llegar a un porcentaje mayor pero porque de dónde vendrían esos votos y de otros partidos y de gente que no votó. Y de la gente vocó, que no votó, sobre todo la gente que no votó. No te olvides que fue un espacio, ¿viste? Claro, claro. Y votó un 75%, ¿puede votar más gente todavía? Yo pienso que el 25% va a votar. ¿Y acerca de las denuncias de fraude, ustedes le dan crédito a eso? Puede ser. Bueno, digamos que ellos pueden decir lo que quieren. Yo no, no le doy crédito a eso. No, pero denuncias no, de fraude no sé es parte si del, de parte del oficialismo. oficialismo. Claro, no. pero no se sé, pueden hacer cualquier cosa. Después... De ellos podemos esperar cualquier cosa. Ajá. Y si fue, sí. si pasó, el ya 27 se va a ver. ¿Y, no y por qué alguien que votó originalmente a Macri ahora votó a Fernández? ¿Qué cambió? la, la economía, porque anduvo mal en la economía, porque no mintió, porque hizo, dio los tarifazos como tenía que haberlo dado ella. Pagó el costo político que ella no quiso pagar. Entonces, tuvo huevos Macri. ¿Y si es la economía entonces, porque alguien que perdió año a año, tendría, ¿se le podría convencer de votar a Macri en octubre? Yo pienso que sí, porque como vio cómo respondió el mundo, como vieron cómo respondió el mundo ante el, cuando ganó Fernández, la gente se tiene que dar vuelta, porque estamos ante últimos... El... ¿Y usted cómo caracterizaría la ideología de los Fernández? Chorros, en una palabra te lo digo, corruptos. chorros corruptos, sí. vende patria, de todo lo que quieras. Los Fernández no existen, ¿Son iguales los dos? Fernández. la misma mierda con distinto olor, no lo puedes poner, pero es la misma mierda, es lo mismo, se mataban, dijeron barbaridades una del otro y ahora están juntos porque les conviene, después le va a dar una patada a él y se va a quedar ella, la chorra número uno. Bueno, muchas gracias. en saco el marzo del 2020 van a decir, ¿sabes que qué lo hago? Que lo vi en la marcha, tenía razón. Porque después ando a buscar un gasista, un albañil No hay nada. Y van no hay nada. No nada. Porque mi le dan un jardinero, mi jardinero no, no viene por no, no. a la marcha del pobre obrero. Porque le dan 500 mangos más la comida. Ah, sí. Es un asco. Esto es un asco. No queremos eso con el asco.